Bueno, para hacer la calculadora, lo primero que hice es buscar una calculadora simple, entonces copié. Aquí son dos archivos, dos PHP. Uno es para el, este, las operaciones, entonces este, fue cosa de seleccionarlo, copiarlo y aquí lo copié. Ahorita van a ver todo lo, lo que hice. Esto ya lo hice, pero este, pueden ver aquí más o menos con todos los errores. Tengo problemas con el, el, este, el teclado y de repente me, me pone... este líneas así que están borradas. aquí cambié las variables por las variables que voy a aplicar las estuve acomodando a este y agregando obviamente las operaciones en, en el caso para sacar el este los valores que yo requiero estas son las fórmulas las fórmulas las preparé desde antes con un este hice la prueba con excel bueno con calc de este de office o de openoffice y así fue como fui arreglando también los errores. Ya nada más copié los, este, el, el, las, los cálculos y también puse redondeo. Para redondear, usé la fórmula de PHP para redondear. Y, este, y bueno, básicamente así terminamos el, este, las líneas este, para crear los espacios. Y así queda. Para el formulario, copiamos el formulario. Tomamos el formulario del código, vamos a copiar y nos vamos a, a hacer el archivo. Aquí ya lo tengo pegado y, y voy a mostrarles todos los cambios que ya realicé. Entonces, este, eh, aquí obviamente pues los puse para definir las entradas de, los, este, de las variables de, lo, de lo que requerimos. Y ya nada más guardamos. Es todo. Ok, termina el formulario y vamos a hacer la prueba de, este, de funcionamiento. Tenemos 17,411 de expuestos en el procedimiento, incidencia de expuestos, aquí podemos ver 8, entonces le damos 8 y expuestos al placebo, aquí vemos que expuestos al placebo tenemos 17,511, entonces damos 17,511 y 162 vienen a ser los este, eh, las incidencias expuestas en el placebo. entonces ya tenemos todo, todos los datos, son los únicos que se requieren. Y con esto viene el resultado. Entonces, ahora sí vamos a comparar los resultados que nos da con este caso en específico. Y tenemos aquí el 0.5, que es la eh, reducción relativa. Tenemos el, la reducción relativa este, de riesgo, que es 95%, que usan los medios, este... Eh, siendo que no es una, un, un valor significativo. ¿no? Y el RAR, que sí es un valor significativo. ¿no? El, el, este es el 95 Y el RAR, aquí tenemos 80.88 Entonces tenemos RAR 88 eh, que es la reducción absoluta de riesgo. Que ese es un valor importante. Como podemos ver, la Pfizer nos dan menos de 1% de, este, de, de beneficio a la sociedad y tenemos la, la NNT que, que es básicamente cuán, el número de, este, de pacientes que requieren ser vacunados para que tengamos un benef, para que haya uno beneficiado entonces se tiene que vacunar a, a 114 personas para que una se beneficie bueno eso es todo gracias